Perfecto, hemos terminado de hacer nuestros nuestros tracks, nuestras pistas para hacer la maqueta o base musical del género pop. Hemos grabado todas estas pistas en un template que hemos llamado pop A y bueno ya lo tenemos a la mano cuando querramos sin tener que volver a hacer todo desde un inicio. Ahora sería cuestión de empezar a grabar pero no es nuestro caso porque en este tutorial lo que queremos hacer es ver cómo es posible que al escribir el instrumento Reaper nos asigne los colores y los iconos automáticamente. Y bueno, vamos a ver un momento aquí nuestro mapita de cronología, no de cronología, sino de, de guía. Y vamos a ver que la segunda es explicación de entorno autocolor icon. Bueno, esta es una extensión de las SWS, es mejor escribirlo allí ok y bueno vamos a explicar un momento eh, esta herramienta volvemos dentro de reaper y una vez aquí adentro vamos aquí arriba al menú de extensions hacemos clic y vamos a la segunda opción esta que dice auto color icon allí es donde ocurre esta magia <ríe> Entonces, damos clic se nos abre esta ventanita y bueno, voy a extenderla un poco para que veamos. Y por favor, no nos vayamos a asustar porque <ríe> todas estas letras ahorita las veremos una por una y es realmente muy sencillo. Eh, voy a explicar un poco cada una de ellas, cada una de, de, de estas eh, líneas paralelas y más adelante borraré todo. Les mostraré dónde están asignados o de dónde queda almacenado eh, esta información y bueno, lo borraré para que juntos eh, empecemos a asignar los colores y los iconos. Bueno, ok, bueno, vamos a empezar a explicar las columnas que tenemos aquí. la Son cinco columnas, una, dos, tres, cuatro y cinco la primera es el número del orden la segunda es el tipo y bueno aquí si damos clic derecho por ejemplo en, una track, en un track cualquiera en uno de estos renglones cualquiera vemos que se nos despliega esta ventanita donde podemos eh, especificar si es a una pista si es a una marca o una región hasta el momento en los track podemos asignar ya sea colores que iconos mientras que las marcas y las regiones solamente colores eh, opciones de colores no se pueden todavía iconos quién sabe si más adelante también se puede podría ser interesante también poner eh, iconos a, a las marcas y regiones pero no solamente colores y bueno y, y lo que se tiene que escribir eh, bueno up in priority y down in priority bueno esto está en todas si hacemos clic en cualquiera de estas columnas vemos que está siempre up in down in priority y es generalizado ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros escribimos aquí en un filtro un, una palabra, App eh, in priority quiere decir que los que están arriba tienen mayor prioridad que los que están abajo. Por lo tanto, si coincide algún nombre mm, que tenga las mismas palabras, las los tracks o las regiones o, re, eh, o marcas que están arriba eh, tendrán más prioridad o se marcarán las especificaciones que tengan adentro cada track bueno no sé si me enredé mucho con, con esta explicación pero eso es lo sencillo los tracks que están arriba tienen más prioridad que los que están abajo sencillamente es eso Es eso. bien entonces eh, up in priority y down in priority lo que viene a hacer es que nos mueve hacia arriba o hacia abajo los tracks que tengamos aquí asignados para entender mejor este ejemplo eh, voy a ir un momento aquí a otro a otra a otro proyecto y vemos que aquí tengo estos folders bien tengo los folders de las percusiones de los vientos y folder normal eh, folder de la guitarra folder eh, del bajo folder de los efectos aquí están un poco desordenados pero la prioridad es que si vemos aquí este que está fld folder que está por el folder si yo lo muevo para arriba, Up In Priority, lo va moviendo, sí, uno por uno, pero vemos que empiezan a desaparecer, ahora lo voy a mover manualmente, empiezan a, a la izquierda, a desaparecer algunos folders. Ahora desaparece ese y ese otro. Okay. ¿Por qué? Porque sencillamente le estamos dando más importancia a este track. Cualquier otro track que tenga después escrito algo, no importará, porque este es el que manda, este es el que primero cuenta ahora si yo lo muevo hacia abajo ya comienzan a aparecer los otros nombres que también tienen fd, fld y por lo tanto si tiene fld con guitarras eh, tendrá prioridad este primero tomar este en cuenta estas guitarras y aquí por lo tanto está sí y por último aquí tenemos fld solo sin ningún nombre que tiene menos prioridad ok espero que más o menos eso ya esté claro perfecto bueno, vamos a ver aquí los filtros. Y bueno, aquí en los filtros tenemos any, que quiere decir cualquiera. un Unnamed, quiere decir que no tiene nombre. Eh, aquí están los folders. Eh, children's, vendrían a ser las pistas que están dentro de los folders. Resaves, eh, que son... o resaves o como se pronuncie. <risa> vendrían a ser aquellas pistas eh, que tienen, eh, reciben envíos de otras pistas. Y Master Track eh, que vendría a ser esta pista que está aquí a la derecha. Que generalmente, eh, bueno, yo tengo aquí el icono para sacarlo. Si no lo tienen, aquí por ejemplo vamos aquí a Master Track. Que vendría a ser esa, esa pista. El Master Track. Bueno, eh, voy a hacer solamente un pequeño ejemplo sobre esto de Eni, eh, pero más adelante. Voy a, a ahora por un momento me salto esto y vamos a icon. Eh, bueno, en esta columna de icon es donde vamos a, a cargar nuestros iconos, ¿no? Y bueno, aquí si nosotros hacemos click, con clic derecho y le damos, por ejemplo, venga, vamos a utilizar el, el primero. Si hacemos load, bueno, aquí se nos abre la ventana donde tenemos los iconos por default eh, de Reaper y bueno, nosotros vamos, seleccionamos y lo abrimos. El otro en vez es Clear Icon, que es para cancelar ese icono si yo doy aquí clear icon eh, vemos que aquí me ha borrado el icono que tenía para submix bueno voy otra vez ahí clic derecho load y lo voy a buscar a ver dónde está aquí mixer le digo abrir y bueno aquí me lo cargo de nuevo bien paso a la siguiente columna que es color y bueno aquí si damos clic derecho vemos que tenemos set color custom color gradient random non parent ignore y bueno qué significa cada uno de estos bueno set color eh, también lo tenemos o sea se nos despliega la ventana para seleccionar el color que nosotros queramos asignar a esa pista bueno vemos aquí que no tiene ningún color asignado pero si yo de set color y digamos que lo quiero azul claro le doy a aceptar vemos que aquí se me polo se me coloca de color azul claro Bien. ¿Qué ha sucedido? Vemos que aquí abajo, si nosotros nos damos cuenta, también tenemos esa opción. Si nosotros damos clic ahí en el recuadrito, en ese cuadrito, teniendo seleccionada ese renglón, vamos a ver que se nos despliega también para abrir. Yo lo puedo cambiar aquí, le digo verde, pum, aquí se cambia de color verde y bueno, por lo tanto, aquí set color también tendrá color verde, ¿sí? Es la misma opción. Set color. Entonces aquí es mucho más fácil. Si yo quiero, por ejemplo, el folder de las guitarras, lo selecciono. Vemos que no tiene ningún color asignado. Tranquilamente aquí le puedo ir a cambiar el color. Set. Aquí al bajo ya le teníamos el color verdecito. Se lo quiero cambiar. Pum, ahí se lo voy cambiando. Track. De las batería, el de la batería. Set color. Eh, por ejemplo, morado. Y así sucesivamente. Entonces es muy fácil poder asignar aquí o sencillamente doy aquí clic derecho voy aquí siempre a ver el mixer y le doy set color y asigno el color que quiera la siguiente eh, la siguiente casilla que es custom